aquí algún creyente me dirijo a él o a ella he venido a traer la guerra he venido a concienciar a perturbar nosotros no queremos gente tranquila drogada, queremos gente inquieta venimos a perturbar a agitar cerebro a mover conciencia existimos en la medida que movilizamos el pensamiento levántate y piensa en lo más revolucionario que visto en mi vida porque la rebeldía empieza aquí en la cabeza que dice no sirvo